Es una cara, boludo. boca y Es la cara. ¿Cómo se llaman las flores? Hipomias violáceas. Hipomias purpúreas. Traje el agua, ¿mucha? Gracias. Hola. Hola. ¿Te agarro el mate? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Eso está filmando. Soy es cara. Vamos a ver las mentas. En la hierba. Uno, <risa> dos, ah. ah. Hoy debe quedar cerrado. Carma feo y es libre. Vale. Yo tengo zinc, ¿vale? Mira hasta las bolas. del año pasado. no No, Se le está sí, muriendo sí, un perro. ¿En serio? Oh, no, no, no, ¡Uy, pobre! <risa> Yo le quiero poner más realidad a esto. Ahí. Ah, ah, sí. La guarda esta bolsita, agradecen que me lo haga por lado, me ayuda a rifar kilogramía. O estamos de Bueno. Sí, le chiqui y la pinza real. si, te lo pongo? En la máquina lo vuelvo Sí. Sí. hasta que no esté ahí, marrón. Sí. No. Fíjate de poner la batea un poco sí. in inclinada sí. para que te, te agarre toda la chapa. Sí. A la fiesta de esta noche. Bueno, ¿alguien necesita pintura fáltica? Cami ¿Cuáles está? Chico Bar, Chico Bar. Chico Bar Chico Cierta. Bar ¿Quién está cuánto falta. Para ah, ella. Ajá, ah, siento, chica. Ah, bien. Cincuenta y siete segundos. 5, 4, 3, 2, 1 ¡Feliz año nuevo! ¡Ah! ¡Está caliente! ¡No lo puedo sacar! <risa> ¡Es tu cumpleaños! ¡El sábado. No cumpleaños, parte 1! Había pensado, o algo en casa Algo así, tipo, previa Ponele y si nos pinta, salir a un lado o si hay un plan Previa en casa Y después salía ah. Bueno, ¿qué quieres hacer con no tu cumple? Es que no sé, boludo Fiesta, fiesta, fiesta no, en tu casa ¿Fiesta en casa? o sí? Mm -hmm. Bueno, o sea... Yo te llevo la fiesta. Claro, gente conocida y... Cabio y. El otro día, corte. <risa> corte. corte. Era de cámara. Hola, Chucho. Tomá. Anda a jugar. ¡Salió el sol! ¡Salió el sol! Chiquita, chiquita, chiquita, chiquita, chiquita, chiquita, chiquita, chiquita, chiquita, chiquita, Mueve la colita, mueve la colita, mueva para allá. Mira qué casas Con bicicletas y todo. Sí, disparo malísima. Atento, disparo. Bien, vos. Che, Loli. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? A ver, ¿Qué? ¿Ya Ahí, ahí está. ¿Está, está muy flojo, ¿no? No, no está tan flojo. No, no. Está, pero está, está bueno puesto porque, porque queda bien. Sí, pero si a él le cuesta, boludo, sí, la ramos, ¿no? hay, hay un hay un peso un base mínimo que ya. O sea, acá ya estamos haciendo fuerza al pedo. O sea, con menos fuerza va a quedar de la misma manera, me parece.